La isla de Fortnite está cambiando y parece ser que nadie ha sido avisado de estos cambios. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale en esta temporada número 1 del capítulo 2 del juego. Con la temporada 1 del capítulo 2... Llegando muy pronto a su fin, los jugadores están tratando de conseguir toda la máxima información acerca de todo lo nuevo que va a estar llegando o debería estar llegando en esta temporada número 2 del juego. Chicos, ya sabéis que ha salido la skin de Ninja dentro del juego de Fortnite y ya ha habido un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 Yep, yeah, Neox Army, ¿cómo estáis? Chicos, espero que os guste muchísimo este vídeo Vengo a deciros un mensajito antes de empezar con el vídeo muy importante Y es que chavales, si os molan estos vídeos así de teorías Quiero que me lo comentéis debajo de la sección de los comentarios Y ya sabéis que tenemos en el canal secundario las bromas a mi hermano Así que chavales, os dejo por aquí el link donde podréis ir directamente a ver el canal secundario Y en mi Instagram, que lo tenéis también por aquí Votaréis vosotros mismos cuál es la siguiente broma que queráis que hagamos a mi hermano Let's go Lógicamente, de esa manera, intentan también averiguar qué es lo que va a suceder en el gran evento final de esta temporada. Y es que parece ser que podría estar sucediendo algo directamente a la isla. Han aparecido demasiados puntos informativos en el online del juego. ¿Qué significa eso, Neox? Lógicamente, significa que han aparecido varios puntos de información clave en esta temporada para poder averiguar qué es lo que va a suceder en este gran evento de esta temporada. Y es que se está hablando mucho acerca de la posibilidad de que la isla pueda dividirse o romperse. Y es que pensar que esa teoría tampoco es tan alocada que realmente pensar que nuestra isla, ahora mismo dentro del juego, no es una isla. Y es que parece ser, concordando la información que nos ha llegado y juzgando el juego en primera persona... ...este territorio recibe el nombre de Pangea. Eso significa que esta isla está situada muy, muy profundamente en el océano... ...y no existe nada más prácticamente a su alrededor. Y esto ha hecho que puede que la isla se haya roto en diferentes secciones... ...y tal y como podemos ver, está dividida en pequeñas islas... ...que forman una gran isla al completo. Esto, perdonar que os diga, solo tiene dos posibilidades y dos posibles respuestas correctas ahora mismo... Para poder formar la teoría de esta temporada. Así que prestad muchísima atención y no os perdáis ninguna de las dos teorías. Porque chicos, os prometo que os va a encantar. Si quieres apoyar al canal y os molan las teorías, os recomiendo que utilicéis el código MrDeneox en la tienda de Fortnite. Ya que chicos, si me pasáis captura por Twitter y por Instagram, que los tenéis debajo en la descripción, os voy a estar publicando en mis redes sociales. Y es que parece ser que esta isla actualmente está navegando a sus anchas. Eso no significa que muy probablemente los niveles del agua acaben subiendo... ...y muy probablemente partes de la isla acaben desapareciendo del mapa. Así que debemos estar preparados para ver cómo los niveles del agua de esta temporada... Están también preparados para ser aumentados y crecer poco a poco para ir escondiendo partes de la isla y que ya sean cosa del pasado. Y es que pensar que parece ser que la isla va a sufrir muchas desgracias a lo largo de su existencia. La primera ha sido el huracán de la tormenta de nieve, una tormenta al parecer realmente muy muy fuerte... Llegó a la isla por sorpresa y además la tormenta duró bastante tiempo en la isla. Esa fue la última desgracia natural que ha sucedido en la isla de Fortnite. Y podría estar todo esto relacionado y todo esto podría estar sucediendo a causa del de gas tóxico químico que ha sido suelto en la isla. Lógicamente ese gas proviene de la planta de energía y de slurpy swamps. Con esta temporada surcando los océanos, repleta de agua, incluso barcos, peces y todo lo relacionado con el tema del agua, esto parece ser que realmente es una teoría muy, muy, muy posible y eso puede ser lo que acabe sucediendo para el gran evento final de esta temporada. Pero hay muchos jugadores que creen que la isla antes... ...era una isla completa. Y que ha ido desapareciendo poco a poco... ...y que vamos a estar cada vez más separados de nuestras isla, islas vecinas. Y de esta manera los jugadores deberán luchar a través de largas distancias de agua... ...para lograr su victoria magistral. Honestamente, os digo que realmente tampoco es una idea demasiado alocada. Puede ser bastante creíble. Y si esto estuviera sucediendo dentro del juego de Fortnite, eso significaría que el juego ha vuelto a innovar completamente la historia del tiempo para esta temporada y significaría eso un nuevo paso y una nueva era para Fortnite. Realmente sería una idea muy, muy, muy estupenda. Chicos, voy a leeros a todos y cada uno de vosotros para que me comentéis debajo de la sección de los comentarios qué os parece la teoría y qué os parece esta auténtica maravilla que os he estado mostrando en el vídeo de hoy. Quiero que realmente seáis honestos y me comentéis lo que pensáis. Si os ha gustado, comentarlo. Si creéis que la teoría es una caca de vaca, también comentarlo. Dicho todo esto, no me quiero enrollar más, no quiero alargar el vídeo, simplemente deciros que si sois unos Reals de la Neox Army, lo reventéis a likes, compartáis y vayáis al canal secundario, que lo tenéis debajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo, un besito a todos y...